Buenas noches, bienvenidos acá a una nueva transmisión de la Hora de Burlingame. Hoy estamos desde la tribuna del Triangulito, estamos con la gente acá acompañando. Bueno, hoy estamos en la cancha de Nueva Estrella, ahí lo puedes enfocar que estamos acá en el club de Nueva Estrella, en la, en la localidad de Lugano, donde JJ Urquiza está siendo el local por la última fecha de la primera rueda de la división C de futsal afa. Y, como, y hoy visita el triangulito, Burlingame. Así que es un placer para nosotros. El primer partido fue la cuarta. Ganó 4 a 3 y es campeona de, de AFA Futsal, Futsal AFA. Así que felicitaciones para los chicos, para el cuerpo técnico, para la familia de los chicos. Así que nada, llegamos acá y nos dijeron ganaron, ganó la cuarta 4 a 3. ¿Dónde está la cuarta? ¿Dónde está la cuarta? Los chicos del acuerdo ya se fueron. Andan por acá? ¿Dónde andan los chicos de la cuarta? Venga. Andan por el buffet, bueno. Ahora después lo, ahora después lo, vamos, lo vamos a ver. Así que bueno, después la tercera ganó 4 a 2 también Y muchos estaban regresando Ganó 4 a 2 ¿eh? Sí, perdona No, la tercera mucho, que ganó 4 a 2 Que muchos chicos de la cuarta se estaban retirando Sí, se estaban porque retirando porque el, porque el técnico salt. también los lo llevaba a su casa y demás Tal cual, tal cual Así que bueno, nada Estamos acá desde la tribuna Hoy vamos, vamos a estar cómodos Estamos sentados, transmitiendo sentados es una, es una tribuna empinada Como ustedes ven acá, en el plano Yo estoy acá, ve Acá Hola. Está Federico, está ahí al lado este, bueno, me toca a mí, como siempre, un gusto muy grande, buenas noches a todas y a todos los que nos miran, como siempre, eh, somos la hora de Urlingan deportes, a través de... ¡Salen los jugadores! Ahí, como... ahí usted ve saliendo a los jugadores, a los dos equipos a la misma vez, preparándose... A Está ver, y demás, eh, vos tenés la lista de, lo, de los jugadores, la podés leer. El ¿Estás local. Estás en capacidad de lo que leer. Ah, acá aparecen los chicos de la cuarta. A ver, a ver, venga. Acá ahí. No, pasa, atacá, atacá. no, no, no, haz una cosa, andate para allá porque has encimado en la cámara. Ah, vos te, vos te bajas para allá. Bueno, que ellos se queden ahí abajo y vos bajas. Esos se quedan ahí rápido, así salgo antes que empiece el partido. Eso, ahí está perfecto. Ahí están perfectos, vale. Bueno, acaban de ganar 4 a 3. Eh, felicitaciones, tu nombre. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Leonel Marno. Bueno, el grupo este de amigos, ¿cómo, cómo lo ven el, el partido, todo? Y medio que nos, nos metieron ahora por errores nuestro, pero bueno, supimos levantarlo y... Nada, lo, lo supimos ganar. Y este es un buen grupo que la verdad que estoy muy, contento. Estoy muy contento. ¿Lo pudieron dar vuelta? Sí, por suerte sí. Ah, no, no, no, no, no. A ver, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení. ¿Jugó vení. <risa> maestro? ¿Tu nombre? Eh, Eros López. Bueno, Eros, ¿cómo, ¿cómo viste el campeonato un poco? Y yo soy de quinta, pero jugué un par de partidos para la Hola, cuarta y lo vi muy bien. Un grupo muy unido y más. Muy bien, muy bien. Tu nombre maestro que anda acá con el club. Otra vez. No, pero eso fue por Instagram. ¿eh? Ahora es por acá en vivo, era en vivo ahí. Ah, ¿cómo te tapas? Eh? No. Ahí? Ah. Tu Gonz nombre. Gonzalo Vizoe. Bueno, es un, un grupo muy, muy, unido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Últimamente estamos muy unidos y, y bueno, hoy nos toca separarnos, pero más allá, fuera del fútbol, nos vamos a ir juntando. Y para vos salir campeón de acá de AFA con el, con el club. No entendí ah, la pregunta. Ah, no. Ah, no. ¿Qué, te, ¿Qué sentís salir ah. campeón con este club? Eh, dale, boludo, muy contento me siento. La verdad, ah, algo único. Bueno, ahí va a arrancar el partido de la primera. Muchas gracias chicos. ¿Tu nombre? Ah, eh. China Viral Nicolás Melde. Muy bien. Mientras los chicos charlan. Va a empezar el partido. Federico vuelve a subir. Y aquí estamos. Estamos todos bien. Está todo perfecto. Estamos estamos como queremos, estamos como queremos. Bueno, Gianni, gracias por vernos. Ya empezó a asomarse mucha gente. Noelia Lavecchia también está viendo. Saludos a todos. Con Arranca, juega el triangulito y lo ves por la hora de Hurlingham. Cuando tenga un tiempo voy a decir los chicos que juegan. Bueno, mientras la tiene JJ Urquiza, el 1 de JJ, Antúñez Carlos, con el número 3, Albornoz Pablo, con el número 5, Zaponi Eric, con el número 7, Aguilera Leonardo, con el número 8, González, González Nahuel, con el número 9, Leos Gastón, número 10, Juan Mena, número 13, Colucci Leandro, con el número 14, Lucas González, y con el número 11, Nicolás Quintero. En, ese, en, este primera, en estos primeros momentos del partido Están estudiándose como siempre Arranca J.J. desde atrás Reciben un contraataque triangulito tiran una pelota sobre el costado derecho del arco Hurlingham viene de levantada Le ganó de visitante a Parque Y le ganó el otro día de local a Nueva Chicago Partidazo Partidazo, le ganó al segundo Un resultado... Eh, Ciertamente, inesperado. Los chicos de Urlingham, mientras la pelota se va afuera. Contanos quiénes son. Martín Contreras con el número 5, con el número 6, Lionel cinco, tranquilo, Melonari. Tranquilo. Número 13, Fernando, Fernando Martínez. Con el número 15, Michel Gutiérrez. Con el número 12, Lucho Tranto, que fue la figura del otro día. Sí, el arquero. El arquero. Con el número 14, Federico Correa. Se viene, Urlingham. Uh, el bueno, remate. De avisa, sobre el derecho. Bueno, número 16, Nahuel García. Número 18, Julián Combina. Número 9, Luis Porto. Número 4, Ario Luna. Número 10, Diego Galera. Y esperen un poquitito. Después tenemos con el número 20 a Joaquín, a Joaquín Correa. Con el número 7, Lolo, Lolo Suárez. Y el último, con el número 11, que recién tiró, la pelota, tiró un pelotazo al arco, es Tomás Ragio. Muy bien, en estos primeros momentos, el angulito mantiene la estructura de juego que vimos en los otros días en cuanto a la concentración, el armado de la defensa. Está todo tranquilo, pero son los primeros momentos también de un partido donde siempre está la frialdad del estudio previo, ¿no? donde los jugadores se van tomando distancia Van viendo quién reacciona y cómo. La pelota atraviesa todo el área y sale el local desde atrás con su arquero. Haciendo, abriendo la cancha, desde el medio hacia los costados. Hasta ahora el 11 ese que arranca metiéndose en las dos jugadas, metiéndose en el área de triangulito. Se lo roba. Se viene Raggio, corta bien el número 10 de JJ, la pelota lateral. Estos primeros momentos son interesantes porque también se están midiendo para ver el que ataca en ambos equipos cómo responden las defensas y qué tan bien ubicados están. Si, si se está dejando algún hueco, si alguien está medio dormido o no. Acá sale triangulito con la pelota. Con Fede Correa con Julián Combina. Abra la pelota con Fede. Fede lo buscaba el oleo. La pelota que no llega. Y saqué de, de arco para JJ. Esa es una jugada que hicieron mucho en el otro partido con el Lolo que le dio muy buenos resultados. Y ahora están ajustando de vuelta. De vuelta, avanzan. El 10 se lo va a pasar seguro acá al 11. Mirá, ¿ves? De vuelta. Eso, me repitió. Es un partidazo porque Burlingame tiene 16 unidades. JJ tiene 14. Así que partido por... Partido que cuando ganás sumás 6 puntos, se viene Julián el arquero, Lullo. ay, Lolo por arriba. Solo contra el arquero. Se la, se la picó. Se la picó y un por, ar, por arriba del travesaño. El árbitro. Ah, tiempo. Pide tiempo Urlingan y aprovechá para hablar y contar y decir Bueno, hoy por ejemplo con, con, con vos, con Federico, con Nacho sí, yo soy salutamos. Federico vale, Federico, vieron, ¿Qué te llamás Bueno, eh, fuimos un asado que habitualmente todos los años eh, Se hace para los periodistas o los medios de comunicación Por parte del secretario general de ATSA Hoy también es el presidente del Partido Ay, Justicialista de Morón Así que nos fuimos hasta las instalaciones de él del, del sindicato de Alzheimer, cosa de loco, y ¿viste? nos ofrecieron un asado muy muy rico, muy bueno, y además este, es de las pocas ocasiones en las cuales estamos con los colegas, y no es que estamos en una conferencia de, de algún este, funcionario, que estamos todos como locos, pensando, sino que estamos charlando, haciendo chistes, bromando. Eh, es una oportunidad de encuentro muy, muy piola, que nos viene bien también para confraternizar en forma más relajada, ¿no? Claro. Este, así que lo pasamos muy bien. Después, en el, en el próximo corte, yo voy a hablar sobre dos niños de Burlingame que necesitan de nuestra ayuda. Exacto. Bien cortado por Fede Correa, el lateral, el lateral en ataque. Sigue, sigue, sigue, sigue, pelota para el Triangulito, Fede Correa solo contra 4. Solo contra 4 parecía Messi, parecía Messi, viste cuando Messi la tiene solo contra 4 o 5. interesante de Triangulito que mantiene esa estructura de corte, de corte de jugada en defensa, ya en media, en media de la cancha. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como se elabora, va a ir al medio y este va a buscar al once, el once está tapado, no puede. Busca la pelota, jugada, se, le va, la la lateral, pelota lateral, se le va lateral Lateral defensivo Para Urlinga. lateral número Número 7 No, listo, listo, listo. Muy tarde, ya lo jugaron <risa> <risa> Salimos con Julián Con Fede Salimos de tres con Tomás Ragio Bien La defensa de JJ ahora Tocan para atrás con el arquero, el arquero no la puede tocar más, no la puede tocar más del arquero, no la puede tocar el arquero, no pueden jugar contra el con el arquero. Bien sale el número 10. La encontró, encontró de 8, la, la cambia. Muy bueno, Salió muy buena, bien el número 10 muy, de JJ. Muy buenos juegos de JJ Orquiza, pero el problema es que no superan combinar y darle un cierre. Tri triangula el triangulito. triangulito se viene el uno, le queda solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo Está bien, está bien solo Está bien, solo Sale rápido. Sale rápido solo Bien solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo en nuestra mochila, llevamos a Urlingan con nosotros y el espíritu deportivo de nuestro distrito. innegable espíritu deportivo. En fútbol, en rugby, en futsal. En mañana gola, estamos en Urlingan. Mañana estamos en Urlingan, de vuelta en la Catedral. Vamos a visitar la Catedral. Y la Catedral va a recibir al club atlético Vélez la Vélez Futsal. El número 11 por arriba. Por suerte, se va arriba del travesaño. Nada, para... Lucho, tranto, tranquilo o Saqué arco para Burling ¿no? Faltan 14 minutos para terminar el primer tiempo Siendo ya las 10 las de la noche No sé porque yo acá no tengo ah, verdad. En este, cuando estoy transmitiendo no veo, no, no veo estoy, razón. estoy plenamente concentrado 10 este y, y media No es nada No es nada A ver, bien cortada, cortala Cortala sin falta Jefe. Lolo, le ganás, Lolo, le ganás, le ganó, le ganó, le ganó. Segundo, bien, Lolo, bien, Lolo, tirando bien el segundo palo. Pero faltaba un jugador, faltaba un jugador el segundo, en el segundo ahí en el medio. Pero viene bien, tienen hambre, tienen hambre de fútbol, tienen hambre de jugar. Yo siempre pregunto, ¿cómo, ¿Cómo me dice? ¿Cómo se mide en el otro equipo el hambre que tenga de ganar? La cuestión emocional, que entusiasma, a los jugadores, estas cosas ¿Otomás? que hacen. Va más ragio. Y bien la defensa, bien la defensa de JJ. Está mejor Hurlingham para abrir el marcador. Faltando 13 minutos 26. Juega rápido Martín. Con el zurdo. Ahora contigo Galera. Vuelve para atrás con Lucho Tranto. Hay que acordarse que Lucho abrió el, mar... abrió el camino del triangulito. El otro día contra ¡Eh, no no pelota pelota fue para el juez fue falta para nosotros que estamos acá cerca no sí hay que acordarse que contra Chicago el que abrió el marcador fue Lucho Tranto el el fin de pasado qué partido ¿no? qué partido jj que tiene la pelota Buen pase entre líneas. otro buen pase, se viene Jota, hay que sacarla, se viene Jota número 10, Lucho Tranto. La juega por abajo, muy bien Lucho, muy bien, muy Lucho. bien. me gustó eso, jugarla por abajo, no tirar el pelotazo, o el pelotazo significa muchas veces dividir la pelota. Y luego en esa división no conseguís lo que estaba buscando. No, la lo, cuestión es la tenencia de... No, Lolo, lo, ¿no? lo buscaba Martín Contreras, no llegó lateral, defensivo para JJ y recién la primera situación de peligro de Jota. ¿No? Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay que apurar, hay que apurar. ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! ¡Vamos, Lolo! ¡Toque! ¡Bien, Bien. ¡Listo! ¡Vamos, oh, Martín! ¡Cuidado! Al 10 no hay que dejarlo, no hay que dejarlo al 10 Bien, por algo tiene la 10 Hay que apurar, hay que apurar, vamos Hay que apurar Sí, bien Bien la presión de Hurlingham Presión que significa cortarle el juego al otro Es decir, luego ellos tiene que arrancar con pelota detenida No hay riesgo, es en su cancha Lejos, lejos del arco, del triangulito La pican, la tiran a dividir la devuelve hacia atrás con Lucho. Lucho el, la abre de vuelta. Contro Ario, la tiene Ario. El zurdo de vuelta con Ario y Ario que lo buscaba. A Martín Contreras no llega. Corta. Y todo esto es lateral en mitad de cancha para Burdenán. Un viernes a la noche y estamos acá. Y estamos acá. ¡Ni Dios! ¡Ni Dios! no pase largo, jugo la pelota sacala, el segundo palo, sacala, sacala, ahora sí, picaala. Ay, Mira vos, larga, larga, larga. Buen planteo de jugada, ay, no gusta. casi, casi. No gusta el planteo de jugada, de salir jugando, de tener más tiempo la pelota. Como decíamos, que es como una progresión matemática de posibilidades. Más tiempo tener la pelota, más tiempo de cortás al otro, más chances de hay curar, hay hay a a de tener. Hay que apurar, hay que apurar, ahí está, robó. Ah, Casi eh. se viene Jota, Sacala. bien Lucho, bien Lucho, es Lucho son bien la defensa. Estaba el zurdo en el arco. Carla Covian pregunta: ¿Cómo van? 0 a 0. Está el ruso. el ruso. Saludos al ruso. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por vernos. ¿Quién más? ¿Quién más no está viendo? Hay un montón de gente de la gente de la tribuna que está acá, ¿por qué no se conecta? Ay, fanático dice. Pero si ya lo está viendo, ¿no? no pero quiero que se conectan igual. La pelota no se va, la mantiene JJ. Pero atrás. Hay que apurar, hay que apurar. Y sabes que sí, sabes que sí, Ario? Bien. Ahí está el segundo, ahí está Martí Contreras. ¡Gol! ¡Oh! de Borringa! La hinchada grita la hora también. ¡Y abre el marcador, Hurlingham! Faltando 10 minutos para terminar el primer tiempo. 1 a 0. 1 a 0. Ay, Ruso, se lo dirás a todos eso. ¿Yo me como la empanada esta? ¿Y dónde está Julio? ¿Julio dónde está? No, Julio se fue, está de vacaciones. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que de vacaciones? Usted no puede estar de vacaciones de nosotros. No, Julio, ¿dónde está Julio? Que alguien lo llame a la casa, Julio, que aparezca Julio. Se por ahí. Está ganando. Muy ¡Bien, bien! Julio. Matanas, ¡Bien, sacala Sacala de ahí, dale! ¡Bien, bien, fuera, fuera, fuera bien, bien, bien, bien, Vamos, acá, mirá mirá, mira, mira, bien, ¡Segundo! Segundo, no No, no, no, no. no te ¿Qué pasó? A ver. Es que el árbitro se asusta porque mira, mira la tribuna. Ahí dice El de la hora está gritando, el de la hora está gritando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pelotazo de Lucho. Bien la defensa de Jota. Recupera, sin falta. Sin falta, Ario. será de vuelta, Ario. La toca para atrás. Ahora lo toca para adelante, viene, traba, mete, tirado ahí está. Uh, bien Hurlingham, bien Hurlingham. Faltan nueve. JJ para ir, el palo, se ¡A Hurlingham, el Corner, vos, vos Nos salvamos. Se salvó el triangulito la Coca y al lado tuyo, el otro lado. ¡Ay! Sí, mano en mano de JJ. <risa> Buena jugada. <risa> Buena jugada de JJ. Bueno. Saque lateral de triangulito. Se hace otra vez. Un dominio de pelota. No hay que perderla, está no hay que perderla el La pelota en el medio campo está luchada, igual que en el otro partido. Cambiaron de posición. Ahí está, ahí está, le robaste. No le robaste. Bien. se no le robaste bien Diego. No ahí está, irse. mirá, solo, solo. Solo, ahí está, tatan, ta ta, ta ta, está! ¡Tan, tatan, tatan! Tata. Ah, lo hizo Diego, galera. Ahora estamos 2 a 0. Y lo estás viendo por la hora de Burlingame, contala como quiera. Sin falta, sin falta, sin falta. Bien. Bien, ¡wey! Empuja ancora la falda contra. Recién las opciones que estaba mostrando JJ fueron una opción que no sirve, que es una opción individualista, el número 10 dominando el solo, el terreno, sin que nadie lo acompañe. Luego la segunda recibe una pelota dividida, el que empujó y la tiró para cualquier lado. O sea, eso no es un juego participativo, que es lo que propone el triangulito. Fue sí, correa, decimos, lo buscaba, no sale. No salió la jugada, como decimos nosotros, nuestra teoría, nuestra teoría de la, Nuestra teoría matemática, más tiempo tiene la pelota, más tiempo, digamos, le reduces el tiempo al otro de tenencia. Entonces te empezás a conectar con tus jugadores, empezás a armar jugadas, se empiezan a, se empiezan a juntar, se empiezan a coincidir en tiempos. Por ejemplo, de vuelta acá, juego individual. Recién él la va a tirar con el 8, el 10 y el 8. A ver qué hacen acá. Solo allá, no tiene compañía. No hay, no hay forma de que ese jugador de JJ pueda resolverlo, porque estuvo solo todo el tiempo. Es Acá lo mismo, tiene muy lejos los jugadores, miren la distancia. Y el Lolo. Se viene J. Al 10, al 10. ¿Qué, querés, qué querés hacer? El 10 genera. El 10 está bien, el 10 genera una le falta. Le compraron la falta. De coche, che, tiene una falta en venta alguien compra y después dijo, yo compro, yo compro, estaba necesitando llevar una falta a Ah, el 10 juega muy bien. El 10 la juega Juega bien, pero él no, él no tiene la responsabilidad, pero la estructura del juego individual, no es la distancia que hay entre los jugadores. Es evidente que le tiran todo el peso a él del juego. Ya que la generó le patea a él. Mira qué bombazo sí, sí, que saca el Sí, sí. Pasa por al lado sí. del palo. Al principio de año el triangulito estuvo en este lugar, juego, En el sentido de que eh, había juego individual y escasaba el juego colectivo. Y ahora. Está bueno. Y está dando resultados. resultado. El Igual número 8. No termina. Y faltan como seis minutos para que termine el primer. El número 8, el número 8 de JJ, mirá cómo lo busca justamente al Olofo porque sabe que se calienta. Pero Burlingame sale de abajo tranquilo. Lucho, Lucho que lo va a buscar. Con un pelotazo bien, corta el número 8. Se viene Jota, hay que parar. Toca para atrás. Y vuelven a armar la jugada con el número 10. Ahí se juntaron un poco más. Ahí en esta situación los jugadores... De Jota Jota, Listo, pero... ahí está, cortó Burlingame. Se viene Lionel, Lionel, Lionel. Déjalo de patear a Lionel. ¿Qué cobró? <ríe> caliente. El juez ve una falta ahí, es. Le co cobró una falta para JJ, que la verdad no la vi. Pero bueno, ya la movieron, se viene. Se viene J. Es un corner Corner para ellos, número 333. Tenemos que anotar lo, lo, la guarangada que digo yo de los, los tiros. Ojo. Ojo, estás abierto. Corta, corta, se viene Burlingame. ¡Qué buena jugada! ¡Lolo, Lolo, Lolo, Lolo! ¡Lolo, lolo está! ¡Opa! ¡Bien él llegó! Bien él llegó al segundo palo. Corner para Burlingame. Gana Burlingame 2 a 0. Viviana González. Preguntó. Lolo. ¡Pelota al corner! La pelota pasó delante del arco. ¡Gracias, Russo! Russo, comentarista especial de la hora de Burnham. ¡Sin goce de sueldo! ¡Lo hace por amor a la hora! ¡Se viene JJ! ¡Bien, Lolo! De vuelta. Pelota el segundo palo. Hay que, hay que pararlo a este. Hay que pararlo a este. ¡Eh! Gol de JJ. Buena jugada. del número 10. JJ depende del número 10. Que ya voy a decir qué nombre tiene. Voy a decir cómo se llama, pobre chico. Número 10, número 10. Sí, dale. Bueno. Sale del medio. y se Juan el Mena. Juan Mena. Juan Mena. Juan, Juan Mena. Mena. Juan Bras... Muy bien. Supongo que la falta será a favor de triangulito, ¿no? Queda que, que llevaba la pelota. A ver qué cobra Y si no, le hacemos un lío bárbaro. Sí, mueve el triangulito. Va Martín Contreras. La pelota que no se va. Tira un taco bien. Sin sí, no falta, sin sí. falta. Martín Contreras que la retiene el gol da, Cadir Contreras, pégale pues, el lolo que le queda. ¡Gol! ¡Lolo gol! En el otro gol. En el lolo. Gol. Gol. Señores de hon en en otro lolo gol. 3 a 1 ahora. Más tiempo a tener la pelota, como decíamos. Más tiempo a más jugadas colectivas. Más tiempo estás atento. No es el caso de la defensa y del arquero. Me si preguntan cuánto falta, faltan cuatro minutos para terminar. Para terminar el primer tiempo, faltan cuatro. Y las matemáticas no fallan. Estamos 3 a 1, pero se, se viene solo. JJ. Se viene a y se nada, nada, nada, nada. ¡Lolo! Es... ¿Lolo le dan? Uy. Uy. Yo pensé que le daban a Lolo pero no, le dan a Martín Contreras en mitad de cancha Esa es la herramienta que está utilizando hace un rato, no demasiado pero alguna falta, si estamos viendo por parte de JJ JJ llegó a la quinta No, allá no, pa tiene no, que, estoy viendo. Ya la mesa tiene que ser no, estaba viendo si sí, el este sí, el indicador digital entró como, Luis Entró gozo. Luisito Puerto que ahí la tiene si sí, sabe que sí, 3 contra 1, ahí está, ahí pasó un poco bien, bien Hurlingham, bien Urlinga Nada, nada, nada y ahora para Urlinga en el lateral. Se apuró el de JJ, no la embocó ni, ni adentro de la cancha. Ahora el lateral es para Burlingame. Para Martín Contreras, se viene, ahí está. Uy. Bien Luis, bien Luis de pivot. Pivoteate algo Luis. Vamos a verlo de vuelta JJ, qué es lo que está haciendo. A mí me interesa mucho ver esto. Faltan tres minutos. Están yendo por atrás, el medio campo no lo tienen, tratan de avanzar en forma individual. Es un lateral para mí, para... Para Urlinga. <risa> claro. sí, para Urlinga en claro, mitad de cancha. Bien. ¡Lateral no miren? Intentó saltar, intentó ver si había una falta, por cómo saltó y no pasó. Eh, esperen al arquero. <risa> ¿Qué le pasó al arquero? No sé. Bueno, va el médico. Enfoca al médico, porque el médico tiene su laburo también. Y dice, Hola, che, me salí por la hora de Burlingame. ¿eh? <risa> Muchas gracias a toda la gente que nos ve. Qué, qué país generoso. Ahí tenemos, la, ahí tenemos la hinchada, mirá. Despacito, Fede, está, para arriba, despacito se pone. No, Fede, no. Fede. Me quiere decir lo estoy gastando, Federico, mira con la cara, vos que lo del linchado, abrís el plano, lo ponés ahí y Ah, bueno. Ahora vamos a ver. Luis. Ay. Dos contra uno, no. ¿puede ser gol de ellos? No. Mirá, el primer solo. dos contra uno que veo y no el gol. Solo, solo, solo, eso fue un fallo del jugador, donde directamente la tiró como a dos, dos metros de distancia del palo. Tiene el arco solo? Solo, solo, mira esto. Me cobra la falta Luis, muy bien. Me parece que la sexta. Sigue la sexta porque acomodan. ¿Quién lo va a tirar? Lo va a tirar Lolo. ¿Entra uno a los bueno, diga que no lo saqué yo. ¿eh? Lo, lo gole, se viene Lolo, el, el arquero que tata, se adelanta. Tata, tata. Tata. Tapa bien, el arquero, tata. muy bien. Y se viene JJ, hay arquero. que pararlo ahora. Tocan para atrás, por suerte. Ahora abren con el número 11, y está. Y la pelota al corner. De vuelta, la atención. Dos minutos. La atención al juego. Sí, una muy buena respuesta en defensa. J.J. se está abriendo, tiene mucha distancia entre, entre sus jugadores. Entonces queda el tiempo de cortarle la jugada. Se viene Luis. ¿Ves? Ahí un error de jugada hacia si atrás, no estaba el jugador. ¡Sí! Entonces... ¡Ragio! ¡Ragio! ¡Ragio! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal! penal, penal. ¿O no? No cobraron nada. No cobró nada, pero... Es más, cobró para J.J. ¿Qué pasó? Pero eso no es falta de... Eh. Bueno. bueno nada, falta un minuto de 39. Pelota, muy bueno. Se que JJ que puede ser. Pegar el palo y te salva Burlingame. Ah. Burlinga en esa... Increíble. La verdad es una estrategia difícil de marcar esa, si te atacan así. ¿Uy? El de acá. Los jugadores de Tremulito no dijeron nada. Nos piden el bar, nos piden el bar. Para mí no fue. Sí, sí. ¡Eh! Sexta falta. Sexta, sexta, sexta. Estamos 3 a 2 ahora. Estamos 3 a 2 y viene Julián Combina para la sexta falta. Es un buen momento para que Burlingame mete un gol. La verdad que si uno mide la distancia a la que tiene que pagar y el tamaño a la que, tiene que pegarle la pelota y, la, y el arco, es chico, sí. este, es una situación en la cual el arquero tiene más posibilidad de atajarla de que, que le hagan. De tiene que entrar muy rápido la pelota. Es un, un arquero grande. Yo la ahí abajo, bien abajo. Julián combina, Julián combina, Julián combina. ¡Gol! ¡Oh! ¡No ¡A Burlingán! Por suerte no me hizo caso. ¡Por 4 2! Por suerte no me hizo caso y la tiró. 4 a 2! Diga, cuatro, diga, no, diga, diga. No, no voy a decir nada. Por suerte no me hizo caso. Y entonces la tiró abierta al medio de arriba. Cuatro. Y el arquero se tiró para el otro lado. 4 a 2 gana Burlingame, faltando un minuto para terminar. 59 segundos. Dale que me quiere oír. Pelota. Lateral defensivo para Burlingame. Es evidente. Es evidente que el triangulito ha cambiado. Tranquilo, tranquilo. Listo. Listo. Sacala. Muy bien. ¡Se viene JJ! Y empieza a aparecer Lucho Tranto. Lucho Tranto Se salva salvo, a las papas. ¿Salvo? No, ¡Ay! No llega. ¡Se vienen ellos! Y ahora hay que defender más que nunca pelota lateral al córner. 31 al... segundos para terminar el primer tiempo. Este es un momento de ataque de JJ. Está buscando de media distancia generar pelotas de bebidas, generar rebotes en el arquero, en la defensa y de esa forma poder entrar con más gente, tira la pelota se va afuera, Nada, saque, saque de arco, saque de arco saque de faltando 18 segundos, saque de banda, Lucho saca tranquilo desde abajo, pelotazo, ahí está, Julián combina, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Raggio, ahí está, dale, Y la pelota que se va, termina hace el primer tiempo. Urlingam. Urlingam está bien, gana 4 a 2. Un corte, una quebrada y volvemos en 5 minutos. Como dijo Federico, en 5 minutos volvemos. Todo esto vos lo estás viendo por la hora de Urlingam Deportes. A través del streaming de Facebook. Cortá, cortá. Bueno, volvimos, estamos esperando que salgan los equipos a la cancha. Esto está... 3, eh, 4 a 2 gana Hurlingham contra JJ turquiza Bueno, también ten, queríamos arrancar antes para hablar sobre algunas sobre cosas hay dos niños de Hurlingham que necesitan nuestra ayuda eh, uno se llama Emi hay que operarlo y operarlo en China la verdad tiene una enfermedad muy muy muy complicada muy costosa y este, es un niño de Hurlingham y necesita toda toda nuestra ayuda e información sobre él ustedes la van a encontrar en nuestra página web Laura de Urlingham.com.ar, pido por favor que entren. Y entonces, del lado derecho de la página web, van a encontrar que dice, una luz de esperanza para Emi. A todos los que puedan aportar su granito de arena, es una gran ayuda. Al niño hay que operarlo en China, así que se necesitan fondos por todas partes para conseguir. Este, así que entren en la página laura de eh, toquen ahí y fíjense todos los datos y este, que hay de cuentas bancarias y demás para colaborar. También hay otro niño de Hurlingham que se llama Gaby, entonces han hecho todo por Gaby. Gabriel Vázquez Insaurralde tiene 10 años de edad y está afrontando una enfermedad muy, muy comprometida. Lo van a van a hacer, va a tener un largo tratamiento en el Hospital garraca y la familia necesita colaboración económica y de todo la que uno pueda dar. También Dan, este, números eh, de cuentas bancarias y demás para poder colaborar también está en la misma página la hora de urlingam.com.ar ustedes tocan en la página del lado derecho van a encontrar que hay dos este, dos espacios que nosotros dedicamos uno para Emi y otro para todos por Gaby y ahí ustedes van a encontrar este, todos los datos si ustedes están acostumbrados este, como yo lo estoy a hacer transferencias bancarias y demás Pueden tomar los datos y pueden transferir lo que ustedes puedan Qué sé yo, 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos y lo que sea Eso sería muy pero muy importante Nos tomamos este tiempo para arrancar la transmisión Para comunicarles a ustedes porque... Nosotros sabemos que la gente de Urlingan es buena gente, es solidaria, se prenden todas, no mira para el costado. Gaby, Gaby va al Colegio San Fernando. Ah, Gaby va al Colegio San Fernando. Y después, bueno, ahora vamos a seguir con lo demás. Eh, ahora vamos a empezar con la parte de los chivos. Me. Eh, Toda la gente que nos acompaña. <risa> rápido, Entre rápido, ellos, porque... Bus, vamos a la salada, 15, 41, 74... 92.68 Miércoles y sábados van a la salada Seba Todo el mundo nos dice que el tipo atiende Atiende muy pero muy bien ¿Qué otro más tenés? Después Service y reparación de heladeras Servicio instalación también de aires acondicionados 11 36.74 30.21 Y 11 5.7.96 20.56 Todos estos amigos que nos acompañan Acuérdense de estos dos chicos que hablamos, necesitan de nuestra ayuda, por más mínima que sea, vos decís, y puede importar que vos le pongas, que le pongas 100 pesos, que le pongas 50 pesos, pizza gula, comprando dos pizzas grandes y regalo. Un regalo. Te llevas un regalo. Yo iba a decir una pizza de regalo no. y no es una pizza de regalo. Un regalo, ¿qué sé es yo, Un osito, sé no sé este qué le parado. pueden dar una bebida gratis. Ah, mira. Llámenos, Pizza Ula. aquí. Una pizza muy rica. La verdad, sí, muy rica. 44520778 y 46625666. Perfecto. Ahora. Acá, los amigos. Los amigos. Mira, vos tenés una mascota. ¿Querés que la atiendan bien? Andáis y llevala al pet store. Ellos tienen varias direcciones. Están en Pedro Díaz, 1277. Eh, ellos tienen ahí de todo un poco, tienen veterinarios. Y están en roca también. Accesorio. También están en roca, están por todos lados. Perfecto, No Marino nos está viendo. Presidente del club. Independiente. Muy bien. Y acá <risa> los, el amigo. Oh, la bonita, la bonita, mira, fiambres y quesos. Ni, ni lo dudes, Fiambres y Quesos La Bonita Ellos ya abrieron el local de San Miguel, ya vimos las fotos Está muy bueno Podés comunicarte con ellos al 35274021 Y al 7508-2614. Después podés ir a los locales Que lo que yo te recomiendo Porque te tentás por lo que tienen En Quesos y en Fiambres Lo que tienen, este, tenés que ir y mirarlo Uno está en Villegas 1794 frente al Boulevard a 20 metros de la estación de morris anda cualquiera de los locales de esos si vos ves lo que tienen el loco de la bonita se pasa se pasa y la atención de los muy chicos buena. muy buena muy buena distribuidora morris artículos varios golosinas bebidas ventas por mayor y menor el lunes a sábados de 9 a 13 llamalos al 28 20 53 86 estos están en Villegas, no! 15, 1750. Están a metros de la, de la Bonita. Entonces es un recorrido. Comprate esos sitios por ahí, arrancó el partido de vuelta. Arranca o no arranca. Siempre el... arranca con bujía <risa> Fletcher, <risa> <risa> Diesel. Acuérdense, ¡Ah, Diesel. Acuérdense de los niños que hablamos en la página de Burlingame, La hora de urlingham.com.ar Se van y se meten y colaboran lo que puedan, pero cualquier cosa que ustedes puedan, para esta familia va a ser de muchísima ayuda, muchísima ayuda. Hay que ponerse en el lugar de otro, imaginarse lo que debe ser, ¿no? de un chico enfermo, necesitar ayuda, necesitar un tratamiento, es costoso. Bueno. No se está viendo el ruso, un abrazo muy grande para él. Y Julio, ¿vos decís que Julio está de vacaciones de nosotros? O sea, Julio se cansó de nosotros. Julio, ¿te cansaste de nosotros? Ahora se viene JJ con el número sí, 11 no, y empie tonta. empieza a responder, empieza a responder mucho tranto ¿Cómo, cómo? Bueno, JJ Urquiza está con la obligación del ataque. Está obligado a atacar. Así que la pelota la va armando. En el, medio campo. el once está acá de nuestro lado, la abre no sé la de vuelta. Este Ahí le salió bien. Media bien sin falta, Jota, bien, sin, Jota, vuelta, bien no, sin, sin, sin falta, falta sin falta, sin falta, vale ahora es falta de JJ. Bien Urlingan Bien Urlingan sí, Muy bien Urlingan sin perder la paciencia. ante el ataque certero de JJ. Con mucha gente. Salud, saludo el... a Magno Medina. Un saludo muy grande a todo el club Escuelita, Escuelita San Damián, que este año se llama San Damián Fútbol Club. Así que un abrazo muy grande para todos ellos. Qué sí, lindo nombre, San Damián Fútbol Club. Me gustó. ¡Se viene JJ! Pelota por al lado del palo y nada, nada, nada, agua. Saque arco para, jugar. Saque arco. para que... ¿Qué pasó? Me cobra Córner el juez bueno, no lo quiero, más. Bien, bueno, córner para JJ, para bien. mí fue saque de arco. Ya arriesgo. la jugaron. Bien, Michel, la marca. Vamos, Michel, Lamarca. Vamos, la marca. Vamos, Michel. Va, la va a abrir acá, la bien. va a abrir. Yo sabía. No, pues yo no pienso. Dale, Lolo, la marca. Va muy despacio. Dale, Diego. Ahí, ahí despido no, no. la pelota, se acerca. Dale, Michel. Acerca. Nada. La cubre muy bien. Se viene el número sí. 10, que se llama Mena. Ajá. No ah, fue falta Nada No fue falta el Lateral la Lateral defensivo Cuando Lateral encontró, defensivo estás transmitiendo no Bueno, que Mariana se arregle Que no pueda Vale Ahora saca el arquero uh, Me lo trajo rebota. completo uh, Mariana mira qué es eso Qué es eso Mirá No transmite más el partido transmite el Chao ese... <risa> Chao, nos vemos. Bueno, si ustedes notan que Federico no habla, es porque tiene la boca llena. Fede, estás en un cumple, claro. Tal cual, tal cual. Claro. Nada, nada, nada. Yo estoy preocupado con Julio. No Julio no va a aparecer porque está de vacaciones No puede ser, pero cómo nos va a abandonar así Julio, ¿dónde estás? Barrilete cósmico De los televidentes, ¿dónde te fuiste? Mañana estamos en la Catedral con Vélez La Catedral y Vélez Vamos a ver un partidazo Porque la Catedral tiene un equipo Mamita Partidazo como este que se viene Lucho. Buena jugada la pelota que se va. La catedral tiene lo que yo llamo un facturador. ¿Cómo se llama? Cristian Torres. Terrible ese chico lo que juega. el partido pues la verdad va a estar muy bueno la Catedral Vélez en la cancha de la Catedral vienen nuestros amigos del barrio de Liniere vienen a visitar Urlingan Sí galera Sí, a y la pelota al lateral eh, no vos seguís comiendo seguís acá lo ven a Federico comiendo Back. ¿Qué pasó? Hoy estás hoy está de fiesta, al mediodía tuviste un asado, papi te lleva un asado y ahora estás comiendo tu hamburguesa. Espérenme que tengo un cumpleaños. Él ¿eh? lo corta la pelota, corta el avance, el saque, tiene que sacar desde atrás, más atrás, en ¿eh? su cancha. Veremos qué pasa, cómo evoluciona esta jugada. Pelotazo, a dividir. Pelotazo, el zurdo muy bien, el zurdo lateral. No pasa nada. Pelota detenida, jugada detenida. Es que yo a la... a Se la viene JJ y se viene ahora Burlingame. ¡Sabe que sí? ¡Sabe que sí? ¡Sabe que sí? ¡Oye! Al corner, corner, corner, no le cobran nada. Pero sí un córner, córner número 24000 <ríe> <La mierda. ríe> A los 10. No. Como decía el chavo, ¿me creerías si te digo que son 35? ¿Me creerías si te digo que son 27? Bueno, la pelota está mitad de cancha para JJ. Pisa, no, se viene no, en ellos. Nada, nada, se nada, cae. Nada, se nada. Cae. nada. Se viene ahora, Urrica. La abrió y eso. Uy, viene el arquero. ¡Ay! ¡Ay! No lo vio, ¿eh? No fue gol. Y fue Otra pelota ahí. ¿Qué es eso? Sí. El hijo del Chile, se meteaba. El pibe, nena, el, chile, nena, el, pibe. Nena, el pibe, No, pues no puede estar en la cancha, pero lo pueden lastimar sin querer, viste. si está ahí con la pelota y por ahí vienen los pibes corriendo. Le están atendiendo. ¿Fue ¿Es gol? Que suena incógnita no sabemos. Preguntale a este. A ver. ¿Qué hay acá? Uy, acá hay una hamburguesita. ¿Qué cobra? A ver, saque de arco. Juega, saque de arco. Urlinga con el pelotazo. Que lo buscaba, lo buscaba. Ah, Julián combina. Saque de arco para Jota. 4 a 2 estamos. Y faltan 13 minutos para terminar el partido. Como dice Félix, una eternidad André el futsal. La pelota no le llega absolutamente a nadie, así que saque lateral para Hurlingham. Yo qué rica hamburguesa. La verdad que el bufé acá va 10 puntos. ¿eh? Las empanadas ricas. Pelotazo. También. J.J. en mitad de cancha con la pelota. ¡Guapa! Y hay que ayudarlo a levantarse. Ayudarlo, no, muy levanta, bien. Solo. Ah, no, se levanta solo. Se levanta solo. Ya jugó J.J. No le importó nada a su compañero, dijo uno. Ahí está. Ahora sí, mueven. Se vienen ellos. A ver... Bien Lucho, bien Lucho, atento. Tiro, muy tiro, bien. Exactamente, en un tiro de media distancia. Certero, directo al arco, sin que ninguna pierna se interpusiera para el... Ahí. Para la pelota se va. Lucho, como arquero, estaba atento y la, la detuvo sin dar rebote. Patea y muy bien la respuesta de Lucho al corner Tiro de esquina para JJ. El juego de algo, ah, se acomoda en el arco, me parece, se sí. acomoda en el arco Ya jugaron la encuentra, la encuentra, la encuentra, la encuentra, la encuentra Lucho, muy buena jugada de JJ La terminaba el número 10 mena Con toda razón el jugador de JJ Urquiza se agarraba la cabeza porque la verdad que era una pelota. La encontró, la encontró. Que iba adentro. ¿Qué bien Martín. pasa Julián Combina. Abrila. Bien. Ahí está. ¿De vuelta? La pelota al segundo oh, palo. Muy oh, buena jugada. Muy la muy pelota bien. que no se va. Se, no fue. se va. Así que lateral. Lateral en ataque para Burlingame. Interesantes jugadas al ataque de Pembolito. Buena combinación. <risa> Mueve ario. Y le pega a Ario. Entró Ario y ligó, dijo uno. Y ganó una amarilla para JJ. 12 minutos. Gana Burlingame 4-2. a Lo que pasa es que, que, que Ario es un jugador que le pone todo, ¿no? él corre, lleva la pelota, no le importa si le van a poner una pierna o diez. Este, y bueno, termina en el piso, a veces se calienta por eso, ¿no? a veces se enoja vamos Ario, vamos Ario Julián combina que también está para patear, está Ario lo van a dejar solo a Ario me parece, a ver no te calientes Ario, está, está ordenando la jugada Ario está ordenando la jugada Está hablando, están hablando. A ver. a ver qué pasa. Patea Aario él, nomás. eh. Pumba. Bueno, hacia atrás con el arquero. Pelota largo. Llega Ario, no llega. Se va Bien. la pelota ahí. La pelota se va a de cancha, pegó. así que saque de banda para Burlingame. Del lado de enfrente nuestro vendría Bien, Burlingame. 4 a 2 estamos Ario que se equivoca Martín Contreras que resuelve Muy bien Pelota al córner Mala salida de Burlingame esta vez Ahí Ario, ahí Ario Vamos Ario Vamos Ario Bien La pelota que se va 11 minutos 18 Lucho Ario vale, Un momento de desconcentración La pelota ahora es de JJ ¿Cuánto falta para terminar? 11 clavados 11 clavados Paradito, paradito Se viene el número 9 muy bien A la nada, a la nada, a la nada Saque de arco y se viene Lionel, y paralo a Lionel. Y... Pero lo tira sin pelota y después no cobra nada. Ver. Los jueces más o menos hoy. Sin sí, falta. Julián, pelota a la tribuna. Y la devuelve, Pensá que yo cuando era chico tiraba la pelota a la tribuna y no volvía más. La pinchaban, se la quedaban se hacían los boludo. ¡No! Uy, ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Después de. Gol. Gol de JJ, ahora 4 a 3. Estaba al caer el gol. 4 a 3. Es un momento de. Es un momento de pérdida. En el que está. El que se metió en el triangulito. Esperemos que salgan rápidamente. Han hecho algunos cambios. Entra de vuelta el Lolo. Vamos, Burlingan. Vamos, Burlingan. Hay que meter uno ahora. Faltan 10 minutos. Está ganando Hurlingham 4 a 3. Vamos. Un este momento de desconcentración. En 10 minutos de tiempo de que faltan... Julián lo buscaba el Lionel, no llega. Diego, Lucho, la personal de Julián, Julián, Julián, Julián, Julián. Se ha arco para JJ. 9 minutos 33 A las 9 minutos 33 ¿Cómo va el partido? Para que recién se enganche a Fede Gana Burlingame, gana el triangulito 4 a 3 Se vienen... ella jugó para Lucho, Lucho con el pelotazo lo busca Lolo, Lolo que la baja de pecho muy bien la recupera JJ sabes que sí? sabes que sí? que queda Lolo, queda ahí. se viene la contra, se viene JJ ¡y bien! bien, bien, bien, bien! viene el zurdo cerrando una para atrás, JJ. Pelotazo. Y al corner. Tiro de esquina para JJ que ya lo juega. Pisa. Cambia. Remate. Afuera. Y saque arco para Burlingame. Está mejor, JJ. Faltan 8 minutos 30. Vamos a tratar de ver qué está pasando. Pelota a mitad de, de cancha para Burlingame. lateral. Mueve para atrapar a Lucho. Lucho es el Lucho que... Tiene que, claro, tiene que buscar jugarla. En ese pase largo. Y viene el zurdo cerrando. El Despacito, Burlingame trata de encontrarse de vuelta con el juego. Acá, acá. Es una muralla, es una muralla estamos hablando. Acá, estamos acá, hablando es del que zurdo que resultado. pegan todas con él. Todas las pelotas pegan en el zurdo. Buen defensor, eh. Dale Lolo, apúralo. Apúralo. Bien. Pelotazo, Pelotazo del arquero. Nada, nada, nada. Saque de arco para a. No. Espacio salía no, abajo. Y la no, hora no. que no pasa, no pasan los minutos. No, no, no, no. Pelotazo arriba. Y bueno. Lateral para ellos mitad de cancha. Estamos en un momento de transición del partido donde ninguno quiere tener la pelota, parece. Y en el zurdo iba el corner. Tiro de esquina para JJ que se viene. Sabe que sí, sabe que sí, ahí. le da la pelota a JJ Urlinga le está dando la pelota a JJ y está esperando un error de JJ para ver si hay una contra eso es lo que está sucediendo en este momento porque la pelota la tiene JJ y va de vuelta y aparece Lucho aparece Lucho pero si le, pero si le das la pelota a JJ tenés que apretar un poco tenés que apretarlo no solamente le están dando la pelota sino que están reduciendo mucho la cantidad de tiempo que tiene la pelota O se la están entregando casi totalmente ahí atrás los jueces no... los jueces sí, no sé qué onda tampoco ¿no? porque recién ninguno de los dos equipos sabía que podía que estaba en juego la pelota ahí ahí se fundan los jueces y dicen bueno loco qué hacemos no? Ahí se está escuchando el técnico que se está protestando a ¿no? los jugadores de triangulito y ciertamente tiene cosas para decirles porque ahí, ahí, ahí, se abandonó un juego muy muy muy... Es como, es como es, que están dormidos y... y ¿puedo vamos a aprovechar para comer. Ah. Últimas palabras fueron, dale, pónganse las pilas. La, Dale, que faltan 6 minutos 28. Faltan para allá, arriba. Allá está el 6 minutos 28 sí. para terminar el partido. De vuelta, pelotazo arriba. De arco a arco. Hay que sacarla. Bien. Lolo, Lolo solo. Ahí, sí, Lolo, sí, Lolo. ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! Pelota para Burlingame. 4 a 3, estamos faltando 6 minutos. En el banco, está muy charlado, está analizando. De Correa. Ya no. atrás, hay dos nada más. Pierde la pelota. No le cobran falta. Se viene JJ, no la recupera nadie. Lateral defensivo para Burlingame. Faltan 5-40. Gana Burlingame, gana Burlingame. 4-3. No hay que perderla ahí, Fede. Bien, bien, bien, bien, bien igual, bien igual. Pelota para Burle en la mitad de la cancha. Con el zurdo, con Nahuel García. Martín Contreras. A ver qué pasa. Pelotazo, vamos. Lolo. Ahí está Martín, que queda fe. Sabe que sí. ¡Bien Lucho! Y se dan la mano muy bien, eso es futsal, eso es futsal señores. Lo estás viendo por la hora. Upa, pelota al techo. Bien, bien igual Lucho, bien igual. Sacarquero jugador JJ. Faltan cinco, cinco clavados. La pelota de JJ. Urlingan que defiende. Pelotazo. Lo tapan al arquero para que nos saque rápido. Pelotas arriba, a ver. Para Martín Contreras, la pelota que se va. Saque con arco para JJ y se vienen de vuelta ellos. Ahora apurado, ahora apurado. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien apurado, bien apurado! La pelota de vuelta. ¡Oh! ¡No la tocó, no la tocó, no la tocó Lolo, Lolo no la tocó. ¡Pelotazo arriba! ¡Vos, Lucho! ¡Bien! ¡Cuatro minutos! ¡Lolo! ¡Sabes que sí! ¡Sabes! ¡Tiro libre para Burlingame! ¿Qué tenés para decir a todo esto? Es una suerte que el Triangulito haya reaccionado y que haya, que haya tomado la iniciativa otra vez para discutir la pelota este, y no dejarse atacar así tan, tan alevosamente como estaba pasando en los últimos minutos, eh, porque JJ consiguió lo que consiguió por atacar sin cesar y que el Triangulito no estaba reaccionando. Acá adelantó todas las marcas y se está jugando en la cancha del local. Bueno, jugada preparada, esperemos que sea. Gol. Esperemos, esperemos, esperemos. A ver. Se correa. Julián combina. Pega la barrera. Vuelve para Lucho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pelotazo para arriba. Ahora sí. Queda la pelota. A ver. No, le... Sí, sí, sabe que sí. Y la recupera Lolo. Ahora Martín Contreras. Pelota para el zurdo. Y el arquero que sale. Ahora es un partido y de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta. Fede de Correa, de Correa. Ahí está. Uh. Martín. Martín, muy bien. Lolo. Ahí está Lolo, Lolo que lo busca Martín. Martín, Martín, Martín. Lolo, Lolo, ahí está. ¡Oh! ¡Lolo, Lolo, Lolo! Confiados en que esto era lo que tenía que pasar, de vuelta a recuperar la iniciativa, de vuelta a estar tranquilo. Esto es una evolución en juego el triangulito. En otras situaciones, otra, está partiendo, se en, pudiera en, todo. En otros otro partidos, est estos partidos, a Urlingan los empataba o, o, lo, o, o se lo daban vuelta. Ahora Urlingan está muy bien, gana 5 a 3. Y faltan dos minutos 55 y Lucho de vuelta, eh capitán, por favor. Y Lolo al piso. Se acalambró, se acalambró un poco, se acalambró. Dice que se va hasta afuera. ¡Bien Lolo! ¡Gol eh, Lolo, gol! por favor ese pide cuando se tranquiliza como cambia su forma de jugar entra Luis entra Luis ahí está pelotazo Lucho, bien Martín Contreras de vuelta a recuperar la pelota había que, eso, anticipar anticipar, dale, dale no lo dejen venir eso. quítenle la iniciativa, bien ¿Qué sí, Bueno, están los jugadores allá Nosotros estamos acá Faltan 2 minutos 40 para terminar el partido Gana Urlingan, está jugando muy bien Está ganando 5 a 3 contra JJ Urquiza Muchas gracias a todos por, por vernos Mañana estamos en la Catedral Juega Vélez Vélez juega en la Catedral Donde donde la, la catedral lo recibe y va a ser un partidazo por la división D de Futsalafa. que también es ah no eh, ahí es la primera fecha de la, de la de la vuelta arrancan la vuelta acá terminan en la primera vuelta y en la de arrancan la arrancan la segunda fase donde vélez visita la catedral y va a tener una parada complicada Vamos a ver qué pasa en ese partido. Vélez que viene de empatar contra Almirante Brown de local. La tiene complicada Vélez, pero bueno, esperemos que salga todo bien. Pelota al córner y los chicos siguen jugando y el zurdo la manda al córner. Faltan dos minutos 20. Y además que, sea, que mañana podamos ver un buen espectáculo de futsal, porque es la única forma de hacer crecer este deporte, ¿no? Vintar buenos espectáculos. Tranquilo. PLJJ. Gol. LJJ. 5 a 4. Dos minutos faltan. Partidazo. Sí, porque JJ no se rinde. <risa> y busca los huecos y las posibilidades que pueda tener otra pelota al techo <risa> un minuto cincuenta y tres salen ellos con arquero jugador yo creo que a partir de ahora juega la cabeza del jugador siempre pasa lo mismo vimos muchos partidos nota la cámara y hay cansancio también, ¿eh? ese cansancio es que vos, vos estás sabiendo que te falta un minuto 30 en este, en este momento falta un minuto 30 y sabes que tenés que mantener el resultado 5 a 4 Saca el arquero jugador se viene JJ y viene Luch, eh, Luis Luis al corner y falta un minuto 20 ya lo jugaron vamos, hay que apretar, hay que apretar porque si no, si lo dejas jugar apretalo ahí, Luis dale, apreten ¡Bien! clavado, clavado, clavado un minuto JJ sacala bien ahora, ahora hay que subir ahora hay que subir no lo suben o lo suben y JJ se viene. Si no lo subís, JJ se te va a venir. Pelotazo. Nada. Saque. Banda para Jorlingham. Vos fíjate que siempre hacen la misma. Juegan por acá y el que está acá tira un pelotazo en diagonal para ver si alguien la emboca en el segundo palo. No podés regalar esa pelota. Bien. ¡Sacala! prefiera que la saque. Ahí está. Que te hagan falta. Ay. Y ahora... ¡Bien! Fede Correa! ¡Bien! 25 segundos. ¡25! ¡Y se termina! ¡20! ¡15! Pelota para ellos. Y la encontró. La encontró Lucho, por suerte, sacala. ¡Qué pelota que acaba de sacar Lucho! ¡Qué pelota que acaba de sacar Lucho! Lucho acaba de sacar lo que era el empate de JJ. Impresionante. Y está recaliente, y es verdad, señor, es verdad. Es verdad que está enojado. alegramos que se recupera acaba de sacar el empate de jj quedan 7 segundos vamos vamos el público de burlingame arriba dale pelota para jj me parece a ver los jueces los jueces también están en un cumple no saben qué cobrar eh, Así que la pelota va para allá, que fue para acá y a quien le va a hacer la tela, ¿a ver, hermano? ¡Burlingan <risa> era! <risa> <Orling An. risa> o pique, ¿qué quería qué hacer, hermano? Lo que pasa es que ya está el juez, no sé por qué, listo, ya está. <risa> Bueno, pelota yeah. para JJ, faltan 5 segundos, ya termina, ya termina, 2, 1, ¡Ganó Burrigan! ¡Ganó, ganó, ganó, ganó, ganó! ¡Para va, para va, para va! ¡Ganó Burrigan y lo viste por la hora de Burlingame. ¡Ganó 4, 5 a 4! ¡Partidazo! Y llegan la, las 19 unidades de la División C de Futsalafa y se aleja más y más y más, se aleja del descenso, ya está, el descenso ya fue Ahora, ahora viene la segunda parte del torneo y vamos por los puestos de playoff. Casi nada, Federico, aspirando a todo. La verdad, esperemos que se dé todo así. Nos gustó la resolución. Nos hizo sufrir, la verdad. Nos hicieron sufrir lo suficiente, los muchachos. Pero se van con un triunfo, se van con tres puntos de visitante. Muy importante. Muy importante para un equipo que viene evolucionando, que viene jugando mejor, que viene haciendo muy bien las cosas, que viene aprendiendo, evidentemente, de errores que ya están atrás. Bueno, de todo muy bien, la hora de Hurlingham, junto a los vecinos.